El arco sentimental de las sí. chinas soles va, por ejemplo, de Tacho Riera, pasando por David Bisbal, Benjamín Vicuña, Roger King y este último que no sabemos si es o no, que Estamos es hablando de Baglia. Que es un empresario, en, Sí, tiene dos productoras muy importantes, además es muy amigo de Pico Mónaco, ella estuvo en Miami, ahora está en Buenos Aires, y siguen los rumores muy fuertes de su relación, a pesar... De la negativa, a pesar de que ella niega cualquier tipo de relación sentimental, a pesar que tomó el teléfono y lo llamó llama? a Guillermo Coppola para pedirle ¿Cómo explicaciones. se llama el señor Rodo. Ella lo llamó a Coppola. Lamboglia. Ahí está. Sino... Rodo Lamboglia. Lamboglia. Lamboglia, millonario. Es un señor de billetes. Es un señor que tiene sí. billetes verdes. Mira, si no, no, tiene productora. País, no me metería, ¿no? Bueno, sí. hay un informe al que Julia armó igual, eh, como cierre y brocha, eh, me parece. Eh, Julia armó una cruzada. Dejemos chonguear a, a la China. Dejemos chonguear a la China tranquila, sí. por sí, favor. Razón. Muy bien. Ah, Dicho Vamos. esto, veamos el informe. Lo míos, cosa mía. La primera vez es que te enamoraste... Yo me debo haber enamorado del obstetra o del bebé que estaba tipo en la cunita al lado. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me separé hace tres semanas. Mi familia leyeron las noticias. ¡Pobrecita! Pobre la adjudican traer, todos los noviazgos del planeta. Sí, muy divertida todo. Eh, bonito, mismo, teóricamente. Teóricamente. ¿Cuántos novios en una semana? Ya tuve un novio. ¿Una vez eh, ¿sí? ¿Cantante? No, primero uno cantante. La China Suárez había empezado un vínculo con Trueno. No puede ser. Eh, después uno de 60, ayer. ¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez? Pero algo saber. un rumorcito. Pero el 50 para arriba casi se sé. Vos dijiste en un momento... Casi 60, dijo. bueno wow. Y ahora con mi amigo productor Grosso Rodo ¿Sale o no, se ve no eventualmente? Sale. Habrían empezado a agarrar en octubre cuando ¿Qué? fueron a Qatar. A salir, no, a salir. ¿Cómo a ¿Quién será? Mi nuevo novio mañana. Estén atentos a mi canal. Disgusto. Puede decir que no suena en el sentido que no está de novia, pero puede tener ahí un Como todo el mundo. ¿Por qué no podría? Siempre fui enamoradiza Soy así desde chica y no, y no lo voy a cambiar nunca. Estas son las parejas con bueno. las que estuvo mucho tiempo. Ya. Primero, Nicolás eh, Cabrera. Él estaba con Tobal. Yo no mentí. ¿Sueño Daniel? ¿Me ¿Confirmaste entonces que ya está con, con la cabre? Sí. Está bien. Bueno, ¿tiremos? ¿desde hace cuánto? No, no importa. ¿qué está pasando con Eugenio? No? no, porque no es nada mío. Se separan después de cabre ella empieza a estar de novio con Bisbal. Es el celosa la china, no. ¡Qué va! Lo importante es que, que vino a mí una mujer como Dios manda. ¿eh? David Bisbal tuvo que dejar a su novia en España. No fue un escándalo aquí. Fue un escándalo en Europa. Yo siempre digo que para mí, en, en, en los vínculos no se puede ser tibio. Y después, bueno, conoce a Vicuña. Benjamín, ¿cómo está? Estoy con Benjamín, sí, no, chico, por palabra. favor. Los ¿Estoy contenta Estoy bien, estoy muy contenta. ¿Un balance? ¿Hacen a, a, algún balance hasta ahora? Eh, que está todo muy bien y que, que siempre es más fuerte el amor. Así que nada, estaba Benjamín, estaba yo, recostada, con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta y entró una persona completamente fuera de sí. Mauro Icardi, ¿te confirmó que se encontró con la China sí. Suárez? Sí. Mm. En el hotel famoso. Sí. La China aceptó el encuentro. Con Mauro solo hubo algunos besos. Sí. ¿Lali o Cuña. Eh, Lali. Lali. ¿Cuándo te dieron tu... Eh, a los 11, con Agustín Sierra también. también con ¿La Agustín quién es? <risa> Las dos... Cuenten. En la vida real, digamos, moríamos, moríamos las dos mal. El el el... No las dos, pero encima... Éramos muy amigas, pero jugábamos juntos. Somos. Nos contamos que nos gustaba el mismo. ¿Sí? A vos te besó primero. Pero igual le gustaba. A mí me besó primero. Sí. Sí. Se enamoran, viste, de tu independencia, de tu libertad, y después es como lo primero que te quieren sacar. Sí, ¿Me sí. De graf? Este es el grave desayuno sí. americano. Sí. Dejen, chonguear dejen chonguear a la China en paz. En paz. Oh. La Juli, dejen chonguear en paz. Sí. 好 que yo digo, no lo que yo hago, acabamos de hacerle todo el estado de la chica. Bueno, sí, no dejamos chonguer en paz. Están estando listas, ¿eh? Sí. A ver, Vilouta, ¿cuál es tu teoría de todo eh, lo que acabamos de ver? El tema, primero Vilouta. que Icardi, en este tema, Icardi pudrió todo. Porque hasta Icardi no había tanto lío. Y la. Venga, venga. Bueno, pero recordaste el episodio de del motorcón. No fue tan dramático. De la, la manta eso, de, eso de Nepal. Depol. Hoy es más fácil enfrentar al tribunal de la Haya que a la señora Guandanara a sí, partir de pelote. Pero la otra pregunta, sí una mujer, para entender. Pregunta cuando chonguea con alguien, cuál es tu estado, estás solo, y no estás solo, te separaste, no te separaste. Sí, no te separaste? Sí, sí, se, no. Conversa, sí, se conversa, obvio. ese ah, tema? Sí. Igual. No tanta sí. confusión. Ver, ella sabía no confusión. que Vicuña estaba casado con Pampita. Si ah, pero ese, eso es lo que dicen los hombres. ¿Qué dice el, el, el chongo cuando querés chonguear? Dice, dice, estoy separado, por los chicos no lo podemos no blanquear. No. No. No. Es Un escándalo, Pampita cuando abrió esa puerta, esa famosa sí. puerta del motor. Igual Fón... Pampita no tiene culpa de nada. No, no, ¿qué culpa va a tener? Pero, pero estaba casada con Vicuña. Pero Vicunia. en ese momento... ¿Pero ¿Perno? quién le engañó? Sí, chicos, Basta de hablar basta de las mujeres. por eso Vicuña le engaña Entonces... ¿Vos bueno, crees pero, que Vicuña le perdón, dice a la china? Sí, la china estoy re bien con Pampita. No casado. sabía, no bueno, creo es que sea lo ah, que hayan dicho, Igualmente siempre nos está. agarramos con la china, Por no porque habla. bueno, tiene un patrón como que se repite, Vicuña, Icardi, eh, Cavari también en su momento, pero la realidad es que el que mete los cuernos es el hombre. Igual vos o sea, crees que los hombres de verdad le dicen estoy tan bien con mi mujer que quiero conocerte no, a vos. No, es pero que son figuras públicas, es muy fácil de comprobar que esta pareja. No es fácil de comprobar, porque te dicen justamente, para que nadie hable, no lo salimos a contar. Todavía. Con los chicos. Y puede estar la figura ¿Qué qué es del duelo, dice? un hombre confundido, un hombre. ¿De duelo de qué? ¿De duelo, ¿No? no puede ser que a ninguno de los dos les importe demasiado claro. el Estado civil del otro. No se es que... ya. También puede ser. ¿Hay, hay chongueos en donde no se pregunta. Donde, donde simplemente, bueno. Ah, bueno, uno, Pero después, era, no, quería, es que, ah, pero después no son con historias historia. de amor, ¿no? Claro. Pero puedes estar con alguien paso. que sí, ella lo conoce lo no sé circunstancialmente. Sí. Pero con Vicuña, que sabía que estaba casado con Pampita, ella no puede desconocer sí. eso. Pero no habían pasado lo de las cámaras ocultas, ¿te acuerdas? Las cámaras de seguridad de la casa de Pampita. Pues que después... se veía. No, creo, no. ¿Eso, después, después, no, eso lo, lo publicó sí. Pampita para demostrar que seguía con él. Exacto, y él le puso a la familia exacto. que Perdón, que, bueno, si, no pregunta, si no preguntas, uno no tiene que andar ventilando la vida abiertamente. Sí. Hay que mío. preguntar.